Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxicain Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural recogida de los mejores campos de, de las redes. Cierto es que alguna morralla hay, pero eso ya es eh, pesca de arrastre. eso ya. Pero todo es 100% orgánico, sacado de los mejores lugares dentro de internet. Y ya ayer ya destapamos destapamos la, la triste realidad. ¿Cuál era el verdadero interés oculto de Sony comprando Bungie? Hoy algunos economistas han tratado el tema como, como una operación a la desesperada creo que no han que sí, que ha sido desesperada desde luego pero todo con una con una razón no es, mm, es lo que venía contando yo ayer no era, los micropagos eran al final el verdadero motivo tras la compra de Bungie o sea, era el motivo real por el que no le importa tampoco que esté en el resto de plataformas. Básicamente eh, el futuro de PlayStation es convertirse eh, en esa máquina eh, tragaperras que te encuentras en cualquier bar o cafetería. Eso. En, en eso. O sea, pagar, pagar, pagar y pagar. ¿Pagar por, por qué? Bueno, pues evidentemente por todo lo que tenga que ver con juegos, con micropagos, a los que le pondrán más micropagos todavía si cabe. Eh, por supuesto Fortnite eh, harán todo lo posible para mí. sin sí, sería coherente que compraran Fortnite, pero no creo que Fortnite eh, se venda. Pero bueno, sí puede haber acuerdos en los que Fortnite, eh, dentro de, de PlayStation, pueda hacer ese tipo de compras, de ventas, eso que llamamos metaverso, eso que llamamos not for token o NFTs, eh, todo aquello que eh, muchas veces he hablado aquí como algo que ya está porque en realidad los no que ya están, existen eh, cualquiera puede crear uno o adquirir uno siempre que tenga el dinero suficiente dicho esto parece ser que todo conlleva a una idea de sacar todo el dinero que pueda a los usuarios. Eh, en una gráfica que vimos ayer, eh, vimos que la propia Sony eh, la, la, la compartió, vaya, eh, vimos como el 6%, creo que era, si no corregidme, era el 6%, eh, de ganancias en formato físico para todos aquellos que dicen que, eh, que sois los que estáis defendiendo no sois lo, lo, los que estáis destruyendo el formato físico todo lo contrario no no no estáis haciendo el favor a los eh, y si acaso os compráis como siempre y por y por y por esa razón están cajoneras y cajoneras enteras, llenas de juegos. Es esa cultura del mala que tiene algunas personas del videojuego. Y que, y como digo, la pueden tener en cualquier eh, plataforma. Porque si no, no existiría una cajonera de segunda mano de Xbox, ni una de, de, de Nintendo. Eso es así. Eso es así. Hay gente que los compra y luego... Bueno, eh, o porque no me interesa los de Nintendo y los de Xbox como que menos, y luego las grandes cajoneras, como siempre, en PlayStation, pilas y pilas de juegos amontonados, por ejemplo, del FIFA 2021. Eh, pues si sí, en Eva tiene 66, eh, 65. Eh, ofertas para comprarte el en Clank y, y encima te han preguntado oye, ¿nad nadie lo quiere a los que dicen eso de que el juego es corto yo diría que los que se han quedado cortos son ellos a mí me parece a mí me parece porque cuando salió el juego recuerdo que a los dos días ya empecé a ver a los dos días justos ¿eh? dos días pasaron y ya Estaban los primeros juegos Ratchet and Clank en la cajonera de segunda mano. ¿Cómo se explica eso? ...¿no?... ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso? O sea, incluso dentro de ese 6% de personas que han comprado el juego físicamente, muchos lo han revendido. Y, si, y muchos otros lo han comprado pero de segunda mano, por menor precio. igual tampoco me parece una tontería, ¿eh? Viendo el precio que le ponen a los juegos, o sea, yo no me gasto 80 euros. Ah, para eso me espero y, y que lo pongan barato. Es que me da igual. El juego va a funcionar. O sea, porque te lo ves a segunda mano, el juego va a funcionar. Y en, pero claro, un 6%. Y la mayoría en digital que tampoco está mal o sea lo, lo, lo bueno es comprar videojuegos tienes, eh, ¿tienes videojuegos cómpralo, da igual si es en digital si es en, en, en físico pero por lo menos compra videojuegos ahora, no vayáis diciendo de que lo físico lo físico, lo físico porque lo físico está en una cajonera en el game o peor todavía Debajo de la cajonera, que es ahí donde ponen pilas enteras de del FIFA 2021, que me parece increíble, porque si es que se ve a leguas es que es el mismo juego, ¿Qué, qué, ¿qué le pasa a este juego? ¿Ha salido mal o algo? Que no, no, es que es, eh, ya ha salido FIFA 2022, o... Oh o sea ya, ya hay un sustituto de este juego y este juego es de compra venta reventa y al final acaba donde acaba acaba donde acaba y de todos estos algunos pues algún día pues mira se lo comprará porque haya gustado mucho el juego viéndolo barato porque es verdad pues ya cuando lo ves ya un precio ya ridículo como he visto yo por ejemplo ah, el H en Anclan, que lo he visto, a, a menos de 10 euros. Menos de 10 euros. Y en el Eva ahí te lo intentan vender por unos 26, 25 pavos. En Eva también. <risa> es normal. Pero echarle un ojo a todo este, sí, si, pues, deberíais de saber muy bien eh, cómo son eh, cierta, cierto sector que suelen vender sus juegos ¿vale? que lo único que quieren es sacar dinero y ya está pero vamos 65 reseñas para 65 juegos hay para el que quiera comprarlo muy bien por cierto eh, hablando de noticias Shadow 3 eh, Shadow Warrior 3 mejor dicho para el 1 de marzo, juegazo. ¿eh? No sé, si lo habéis probado. Aparte de, es un juego en primera persona. Es un juego muy, muy sangriento. Es un juego que lo mismo luchas con una katana que luchas con un arma. Eh, tiene un buen apartado gráfico. El de, el, el de la música. ...sí, está bien, pero, pero muchas veces... ...tira de música folclórica china... ...que, vale, está muy bien... ...cuando, por ejemplo, te metes a lo mejor en una especie de... ...de, de, de, de caza típica así, ¿no?... ...y, vale, está bien... En, otro, en, ...en otros momentos a lo mejor no coincide mucho... ...pero bueno, sí, está bien, la, está bien también... Eh, ...la música... Y sobre todo los combates. Los combates son increíbles. Es una locura. Eh, también, ¿qué más noticias? porque claro, tenemos que hablar también, por supuesto, del Gran Turismo. Gran Turismo 7. Yo, de verdad... Voy a intentar ser claro con el Gran Turismo, ¿vale? Eh, el primer trailer... Eh, digamos que todo el mundo conocéis que todo el mundo nos hemos reído del tráiler por, por lo mal que por lo mal que se veía era, era un Craig, se habían hecho un Craig también ellos bueno eso sí se molestaron mucho por, porque claro sobre, si lo hace Sony bien si lo hace Xbox eh, somos tóxicos pero bueno, pasó como, tal y como lo estoy diciendo. Y ahora sacaron nuevas imágenes de, del gran turismo. Justamente ayer, no creo que hace falta recordarlo, que ayer hubo un evento, ¿no? ¿O eh, bueno, el evento este, la verdad es que eh, yo no sé quién lleva los eventos de, de Sony. Pero sinceramente, ¿podríais hacerlo un poco más aburridos? O sea, es que me da la impresión de que podríais presentar el mejor juego del mundo y, y sería un aburrimiento igualmente el evento, porque lo que es eh, las presentaciones, el, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, no, no, no, no, no le dan vida ahí como... Sí, como si te estuvieran enseñando las fotografías de su viaje a, a, a, a, a Botsuana. A mí qué me importa. Como la típica pareja, ¿no? Que, te, que, que se han casado y te. Y acabas viendo las fotos de la boda, acabas viendo las fotos de, de cuando se fueron a Egipto. Mira, aquí montándome en un caballo. No me importa. O sea, todo lo que es. Eh, todo lo que no sea los videojuegos propiamente dicho en el, en el Steelers Play a mí básicamente no me importó nada no, o sea, es que es que de verdad es que es peor que un es más triste que un entierro de un gatito, por Dios es triste es triste a no más poder pero bueno Luego vi las imágenes del de, de Gran Turismo y dije, bueno, han, han mejorado un poco, que todavía da pena que eh, no esté a la altura de, de esto, de esto, o de esto. y que hablar de esto son unas buenas imágenes las que las que toman buenas capturas las que toman en, eh, cuando tú tienes tu, tu Xbox vas tomando capturas etcétera eh, también en Nintendo os voy a enseñar un juego que a mí personalmente os lo recomendaría a todos los que tengan nintendo evidentemente una nintendo switch por supuesto porque aparte está a muy buen precio está a 5 a menos de 5 euros ¿eh? no llega a los 5 euros se trata del eh, dust heaven es un juego vamos a ver unas cuantas imágenes es un juego que, como veis, tiene la estética de Resident Evil 2 y es un juego que está claramente inspirado, sus creadores eh, lo han confirmado, es eh, un juego inspirado totalmente en Resident Evil 2. Y es un juego, además, que lo eh, que como veis, pues está visto desde arriba, tiene todo, todo es muy detallista. Eh, mirad, por ejemplo, este pequeño... Este corto vídeo ya sabéis que eh, en la nintendo Switch, pues no hacer que, que grabes en el ordenador el, el juego puedo hacer vídeos muy cortos vale así que voy a pasaros este vídeo y ya y ya le echa, y ya lo comentáis después vale lo dejáis ahí en la caja dejáis en la caja de comentarios eh, si os ha parecido bien el vídeo, si os ha gustado, sobre todo si os, si os parece un buen juego si lo la, si la habéis probado o si lo vais a probar, si lo vais a comprar decídmelo, Eso, por supuesto ya nada más que para acabar porque claro podríamos seguir con el tema de noticias podríamos seguir pues por el, con Epic Game Store la próxima semana nuevo juegazo gratis Ahí tenéis Edge of Eternity nos seduce con un maravilloso gameplay está en Xbox eh, como ya sabéis Hot world Stranger Grat Rat, Rat HD llegará a Xbox One la próxima semana. Buenas noticias para el Tiny Tina's Wonderlands. Eh, ya es gol. Randy Pitford nos da eh, la increíble noticia. Tiny Tina's Wonderland ya ha alcanzado su fase final de desarrollo, ya es un gol. Así que, enhorabuena. Eh, Tim Chaffer, ¿no quieres eh, que ningún juego de Double Fine se convierta en saberlo bien en una película y este es su motivo eh, dice a menudo se nos acerca a la gente que dice oye podemos convertir esto en una película eh, pero ya sabes generalmente es sólo una distracción creo que los juegos son eh, ...lo que realmente me importa... ...y lo que me gusta hacer... ...y lo que creo... ...que son... ...que es interesante... ...aparecen de vez en cuando... ...pero nunca se convierte en nada... ...he tenido muchos almuerzos gratis... ...fuera de Hollywood... ...vamos... ...realmente... Pues sí... ...aquí... ...hay... ...y bueno... ...una noticia también muy importante... ...es el de... ...Santi... ...Santi Anadela... Asegura que su poderío en el gaming les posiciona mejor para el metaverso. Todavía decía todo, va a ganar a Sony también en el metaverso. Pero bueno. Bueno, bueno. Dice: Esta es la. perdona que tenga que doblarme así, pero es que tengo el foco justo delante y ahora no sé exactamente muy bien. Voy a cambiarlo un poquito aquí, a ver si puedo leer eh, bien, porque vaya tela. Eh, esta es la primera aparición del CEO de Microsoft, Satya Nadella, después de la adquisición de Activision Blizzard. En esta entrevista Nadella ha comentado su opinión acerca del controversial metaverso y todas las funciones y posibilidades que ofrece este nuevo mundo. Eh, esta entrevista ha sucedido en el Financial Times, donde Satya Nadella ha comentado que la compra de Activision Blizzard es un gran paso para que Microsoft se introduzca en el metaverso. El CEO de Microsoft dice que crear videojuegos es hacer un mundo en donde el propio jugador pueda interactuar con él. Algo que sucedería también en el metaverso. En el metaverso. De ahí las posibilidades, de, la, de ahí las posibles cosas en común. Satya Nadella tiene ganas del metaverso. Tiene ganas del metaverso, bueno. Dice: Tú y yo estaremos sentados muy pronto en una sala de conferencias, pero nuestros avatares son nuestros hologramas. ¿Sabes qué? Eso también es gaming. Y continúa con estas palabras, eh, eh, el CEO de Microsoft tiene claro que poder crear buenos videojuegos te podría permitir pasar al siguiente nivel, algo que básicamente sería el nuevo Internet. Hoy si juego a un videojuego, yo no estoy dentro de ese mundo. Ahora podemos empezar a soñar con eso, gracias al metaverso podría estar dentro del propio juego. Lo que está claro es que el metaverso está haciendo un tema muy habitual últimamente, además de polémico por, la, por las cosas que hemos hablado, ¿no? O sea, las cosas buenas y malas que trae el poder eh, hacer este tipo de actividades, ¿no? Dentro de ah, bueno, también ya por última noticia una noticia que os va a gustar muy mucho es pues que por lo visto Cyclonaut 2 se hace con otro premio GOTI. Eh, viene por parte de somos Xbox. Pero bueno, ahí vamos a ver qué, qué dice. A la Infinidad ha cosechado un enorme éxito tanto en la crítica como en, entre los jugadores. El título ha recibido, pero bueno, estoy hablando de Halo, claro, de eh, aunque finalmente este galardón se lo llevó X-State 2, el título de Double Fine ha recibido varios premios GOTI en estas otras publicaciones Hoy Cigón 2 se hace con otro premio GOTI. en este caso eh, de parte de los New York Game Awards quienes han concebido su premio al mejor juego del año 2021 para el título de plataformas encabezado por Team eh, Rasputin Rats eh, Acuato, acróbata experto y poderoso psíquico, a pesar de su corta edad, ha cumplido su mayor sueño, unirse a los Psiconautas, o a los Psiconautos, la Organización Internacional de Espiaje Psíquico. Sin embargo, estos superespías mentales están en apuros, pues su líder no ha sido el mismo... Desde este que los rescataron tras su encuentro. Y ahora, para colmo, hay un topo infiltrado en el cuartel general. Me encanta. Muy recomendable también está en el Game Pass, los dos, el Cicloud 1 y el ciclo 1. Esto no es como como con Bungie, que dice, bueno, ¿y el Destiny 1? No, es que, perdón, es que el Destiny 1. <coughs> A ver cómo se lo digo. El Destiny 1 no es eh, Playstation. El Destiny 1 es de, es de otro, es de front software. Si quieres se lo puede comprar, puedes llamarlos y, y tal. Pero bueno, ya sabemos que esa no, no es la no es la verdadera el verdadero motivo, ¿no? El verdadero motivo al final es convertir Sony en una máquina tragaperras. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo en Toxic Game Channel.